Muchachos, desde que hice el último video de recomendación de cuáles cartas se deberían de comprar con tokens... ...el metajuego ha cambiado demasiado e incluso ha habido dropeo de series. Así que en el video de hoy vamos a hacer la actualización de cuáles son las cartas para mí... ...que van a ser necesarias para comprar en este metajuego por tokens. Muchachos, y aquí pueden ver entonces este cuadro que he elaborado donde están las cartas categorizadas por series. En este caso hay serie 5, serie 4 y serie 3. Esas cartas que ustedes ven dentro de esas series son para mí las más importantes para comprar con fichas de tokens pero ahora les voy a decir por qué pero esto depende mucho del nivel de colección en el que tú te encuentres porque eso también determina la cantidad de cartas que puedas tener para poder armar ciertos mazos en este caso no va a ser la misma situación de una persona que está entre el nivel 1000 y el nivel 2500 de colección a una persona que ya pasó los 3000 de nivel de colección obviamente las prioridades de obtener ciertas cartas van a cambiar entonces dentro de los comentarios que yo voy a estar haciendo sobre estas cartas entre serie y serie Voy a estar diciendo para qué tipo de jugadores Se puede ajustar mejor Primero entonces comencemos con las cartas de la serie 5 A ver... Esta parte que voy a comentar no está dirigida para el público que tiene entre 1000 a 2500 de nivel de colección porque seguramente les faltan muchas cartas para poder combinarlas con este tipo de cartas que puedan ustedes comprar en la tienda de tokens, así que no es recomendable. Ahora, ¿por qué yo recomiendo estas dos cartas de acá? Porque son cartas que arman mazos prácticamente, pero necesitas otras cartas buenas también para que puedan funcionar muy bien, por esta razón alguien que tiene ya más de 3000 de nivel de colección ya va a tener casi todas las cartas necesarias para que se puedan jugar con estas cartas e inclusive tener las fichas de token suficientes para poder comprarlas. Ahora... Tío, ¿por qué no estás recomendando Dark Hawk aquí? ¿Por qué recomiendas Galactus Thanos y por qué no recomiendas Dark Hawk? Que también, es un, que también se puede hacer un mazo muy bueno en el cual puedes, puedes tener cartas también, digamos, ni siquiera tan caras y lo puedes hacer funcionar bien y rankear bien. Es un mazo muy popular. Sucede que Dark Hawk aquí es una carta que va a dropear en algún momento. Dentro de mes a mes ustedes saben que hay un dropeo de series y hay muchas cartas de serie 5 bajan a serie 4 y muchas cartas de serie 4 bajan a serie 3. Entonces te pregunto lo siguiente. Eh, no sé, ¿te comprar a darkhawk por 6000 de tokens y el siguiente mes luego ver lo que está por 3000 de tokens y luego el subsiguiente mes ver lo que cuesta solamente 1000 de tokens eso quiere decir que pagaste seis veces por demás en dos meses nada más pagaste seis meses de más en valor de tokens por ese darkhawk y eso se aplica en las demás series ojo eh, por nivel de importancia darkhawk el problema de darkhawk es que va a ir bajando de series y va a ir costando al comienzo la mitad de lo que pagaste antes por él que era 6000 de tokens y luego va a costar una tercera parte porque va a terminar. Costando 1000 de tokens en la serie 3 Por esa razón para mí tanto Galactus como Thanos Como son cartas que no van a dropear Ya los desarrolladores dijeron que estas cartas para ellos son los Big Bats Son los, los grandes villanos Y por tanto estas cartas nunca van a depreciarse Siempre van a mantener su valor de 6000 de tokens Y esto hace de que sea realmente al no perder su valor pues hace de, digamos de que el gasto de tokens si sí valga la pena en estas cartas al menos pero bien aquí es importante primero hacer un par de precisiones sobre estas dos cartas que les estoy hablando porque igual no es broma gastarse 6000 de tokens muchachos es muy importante saber algunas cosas primero sobre todo el tema del farmeo de tokens tú gastas 6000 de tokens en galactus o en Thanos y eso prácticamente equivale a 3 o 4 meses en estar farmeando tokens abriendo cofrecitos o también de repente comprando bundles por ahí puedes acelerar un poco más el proceso, pero eso ya pues incluye digamos hasta poder gastar dinero pero como les digo es importante primero hacer unas precisiones que ahora les voy a comentar sobre estas dos cartas para que ustedes sepan realmente cuál les conviene más comprar y también que se pueda ajustar a su estilo de juego, aquí les estoy enseñando ahorita muchachos una infografía sobre el mazo de Galactus para que se den una idea más o menos las cartas que se necesitan y también sus posibles reemplazos, en mis redes sociales tanto en Twitter como en, en Facebook y en la, en la pestaña de comunidad de YouTube o también en el mismo Discord estoy Publicando ese tipo de mazos o ese tipo de infografías para que ustedes puedan verlo y de repente puedan ver si tienen las cartas por ahí necesarias para poder hacer este tipo de reemplazos o poder construir ese tipo de mazo de Galactus. Miren, el tema con Galactus es que cuando tú eh, generalmente la forma de ganar cubos de Galactus no es un, no tiene un alto rendimiento, o sea, generalmente el oponente no va a ir hasta el final contigo a menos que esté muy, pero muy seguro de que te puede ganar la partida. En muchas ocasiones, cuando uno como jugador. De Galactus, tira, va a lanzar a Galactus después de que no sé, pues eh, no sé, tú jugaste Wave en turno 3 y en turno 4 sabes que vas a jugar Galactus, vas a hacer Snap primero para tratar de ganarle al menos un cubito más al oponente. ¿Qué pasa? Cuando tú lanzas ya Galactus, el oponente generalmente se rinde si ve que no tiene buenas cartas en su mano. Entonces, en, y, la, y la mayoría de gente que juega Galactus lo sabe, eh, en líneas generales, el deck de Galactus es un deck que te va a hacer subir de rangos, pero de manera muy lenta. Conforme vayas aprendiendo a jugarlo mejor a Galactus, por ahí puedes tratar de hacerlo pensar a tu rival que él va ganando y que, que, que pueda jugar al final y que pues Galactus por ahí salga con todo y le, y le ganes 8 cubitos o 4 cubitos, creo que uno de los mejores, una de las mejores sorpresas que puede tener este mazo de Galactus es con Valkyria, porque al final Valkyria pone a todos se coste 3 y pones aún este Ant-Man al final y pues le puedes ganar por 3 puntitos de diferencia siempre puede llegar a ser así y puede ser algo muy pero muy bueno, pero sería cuestión de que vayas probando el mazo y ver qué tal te va, pero como te digo, en líneas Generales Galactus es un mazo dentro de las veces que yo le he jugado en contra Galactus. También es un mazo que, si ves que no, que si el oponente ve que no tiene las cartas para enfrentarte, se va a retirar y ganas entre uno o dos cubos. Pues de repente, más de eso va a ser un poco complicado que lo puedas ganar. Ahora, aquí te voy a enseñar un mazo de Thanos también que he hecho, que es una infografía igualito donde hay un montón de reemplazos que se pueden hacer. Este mazo que ustedes ven de Thanos que está con las cartas grandes, digamos que vendría a ser el, el masito, no sé, más elaborado de Thanos pero las cartas con las que tú puedes reemplazarlo a Thanos abajo, ya se podría decir que es un mazo más free to play o más accesible de Thanos, ¿no? en caso pues por ahí te haya salido Thanos, con las cartas que están debajo de reemplazo te puedes armar un mazo más accesible que las cartas digamos con las que están arriba, que son un poco más complicadas a veces de poder obtener a primera instancia, entonces Thanos, este mazo de Thanos generalmente gana sin Thanos, generalmente lo que gana acá son las gemas del destino no? esas son las, las gemas, realmente es la parte importante de este mazo y toda la cantidad de efectos que ellas tienen y, y muchas veces este tipo de mazo si sí te lleva hasta el final de la partida como tú ves que son gemitas chiquitas no aparentemente pues no son muy no amenazan tanto y generalmente el oponente que está jugando contra Thanos siempre va a jugar hasta el final del turno sí, generalmente a veces se pueden retirar pero es el, el, la probabilidad de que te jueguen hasta el turno final con Thanos es mayor a que te jueguen con Galactus, por ejemplo. Generalmente a Thanos no lo vas a jugar, como te decía. Y hay cartas de reemplazo, por ejemplo, estas cartas que son de reemplazo, que las he puesto abajo. Incluso tienen hasta un buen impacto también, ¿no? En el caso de Spectrum, por ejemplo, como varias de las gemas eh, son continuos. Spectrum, pues, bufa todas ellas y puedes terminar ganando la partida por una diferencia de poder. Entonces, Thanos, entre Thanos y Galactus, obviamente, el que te puede dar una mayor cantidad de cubos. O el que te puede llevar hasta el final, se podría decir, en la partida. Va a ser Galactus, pero digamos que en la parte de... Eh, de garantizarte las victorias o garantizarte más los cubos ¿no? o de tener más posibilidades de poder ganar cubos, aunque sean menos, siempre va a ser Galactus, pero en el caso de Thanos eh, por el hecho de que su jugada es un poquito más RNG porque estás utilizando log, ya o no, y cosas así pues eh, es como que un poquito más inestable la cosa, pero te puede llevar a ganar más cubos, así que tú tienes que decidir entre qué estilo de juego quieres, si quieres el estilo de juego de Galactus, que es más digamos, más lento la ganancia de cubos, pero pues más eh, con más Probabilidades de ganarlos o vas A querer a Thanos que es digamos Más RNG hasta más divertido Puede ser por ahí no más arriesgado Pero pues si sí te puede llevar hasta el final De la partida y hacerte ganar entre 4 U 8 cubos ahora muchachos nos pasamos A la serie 4 en la serie 4 ya se Encuentran estas cartas que han dropeado de serie Recuerden que Shuri, Valkyria, Bass Estaban en la serie 5 bajaron a la serie 4 ahora cuestan tan solo 3000 De tokens la gente que ha gastado 6000 de tokens en comprar Bass, Valkyria, Shuri Imagínase pues lo Pueden haber disfrutado un mes, pero de todas maneras son 3.000 de tokens que como les digo toma varios mesecitos de farmeo. Ahora, para mí la carta más importante de las tres que están acá vendría a ser Shuri. Shuri te da efectos muy poderosos, te da eh, una forma de jugar demasiado flexible, se podría decir, con diferentes cartas en diferentes momentos también. De repente en turno 5 puedes jugar a Shuri, en turno 6 juegas, por ejemplo, la She-Hulks, ¿no? O, o, o algo por ahí que sea fuerte también, que se pueda ajustar a la estrategia de Shuri. A mí me encanta bastante la... Verdad, Shuri, porque se puede jugar turno 4, 5, incluso hasta en turno 6, la puede jugar combinado con una she Por ejemplo, una she que cueste eh, coste 2 en el turno 6, más Shuri, y pues ahí tienes una she de 20, no como si fuese un Infinite. En realidad tiene muchos aplicativos. Shuri me gusta bastante, pero acá Shuri generalmente se va a eh, se va a posicionar más que todo en un mazo que es el mazo de 0 o de Sauron, también. Como le dicen, aquí les voy a enseñar el masito que tengo, que digamos, este masito acá que, que es de Shuri, ya, y acá pueden ver. Cero, por ejemplo, es importante. Acá hay algunas cartas de reemplazo. Incluso Sauron también es reemplazable, pero claro que si tuviese esa saurón acá pues hace que el mazo sea mucho más contundente mucho más fuerte pero de todas maneras no es una carta tampoco que sea wow, que sea vital pero sí pueden haber reemplazos buenos donde tú puedes igual mantener un buen, una buena cantidad de, de winrate con este masito entonces shuri acá como ven es, es una carta muy importante es la carta que prácticamente le da vida a este mazo porque sin ella realmente lo demás no tendría sentido no tanto el red school o el taskmaster por ejemplo que se va a inflar gracias a ese poder Poder duplicado de Yuri que le puede dar un Red School ¿no? Imagínate, Yuri Red Skull. El Red Skull está en 30 Y luego viene un Taskmaster y copia los 30 de poder de Red Skull La verdad es increíble esas cosas que se pueden hacer Incluso Arnim sola también puede destruir al Red Skull que está en 30 Y lo puede duplicar en los otros 12, las otras dos ubicaciones Y puede ser muy poderoso ese efecto Entonces, pero todo eso es por quién, por Shuri Sin Shuri no podría haber esa... El mazo perdería prácticamente el 50% de potencia en poder Y ya no podría jugarlo tal cual Incluso acá tienen algunos reemplazos que también los podrían utilizar hay, eh, hay dinámicas interesantes Incluso donde se juega con el Doctor Octopus ¿no? Que también Shuri le duplica el poder A Doctor Octopus, eh, sale con 20 De poder, arrastra 4 cartas Si es que la ubicación está vacía Y por ahí de repente sale un Shang-Chi Si es que en caso la, las cartas exceden al poder De, de Octopus Pues sale Shang-Chi de repente y por ahí destroza un par De cartas de su ubicación Y con eso pues puedes ganar la ubicación sin problemas eh, En verdad hay muchas cosas que se pueden Hacer con Shuri en este mazo Sobre todo para aquellos que les guste jugar este tipo de estilo este esta carta shuri es la indicada Ahora tenemos a Valkyria que como les había comentado Va bastante bien con Galactus Pero también puede ir en mazos de cerebro ¿eh? O también puede ir como una carta Que puede hacer como un finisher también Esa eh, Puedes usar cartas pequeñas Por ejemplo hay mazos por ahí que pueden llevar Cartas pequeñas incluyendo Ant-Man Y al final de la partida en el último turno Pues donde vas a llenar una ubicación Y ves que el oponente tiene muchas cartas también ahí Poderosas Pues puede garantizarte la victoria en esa ubicación O sea en ese aspecto Valkyria la verdad es muy buena Pero por esa misma razón es Mucho más efectiva con el mazo de Galactus Es muy buena ahí Pero eh, yo te diría la verdad que esperases no Si en caso puedes si, O si es demasiado Si tú tienes Galactus por ejemplo Valkyrie así o así la podrías comprar por 3000 de tokens Pero igual Siempre te diría que tengas en cuenta que esto va a poder esto va a dropear de serie en algún momento. ¿no? Valkiria va a costar en algún momento mil tokens de repente el siguiente mes. Entonces igual para que lo tengas en cuenta. Pero si en caso quieres tener ya ya el mazo. Solamente te falta esta carta y quieres comenzar a divertirte. Pues digamos que los tokens los puedes gastar. O sea no, no hay problema con eso. Pero si no guárdalos, ahorralos. Y ver si por ahí Valkiria te sale de repente en un tropeo de serie más adelante. Y te puede salir abriendo cofrecitos. Ahora la siguiente carta acá es Vaz. Que esta carta... Desde que salió. Eh, era muy poderosa para hacer una carta de coste 1. Sobre todo en estos mazos de Mr. Negative. Donde podrías donde podías cambiar muchas cartitas. Digamos. De, de poderes bajos. Y dejarle en poder 3 a todas ellas. En la mano. De, en tu mano. Era es muy muy buena. He visto últimamente que ha perdido un poco de fuerza. Porque ya saben, con los nerfeos que han habido de Sabu, Silver Surfer. ¿no? El Mr. Negative también ha perdido bastante fuerza y ya no he visto tanto que se esté utilizando vas pero digamos que para ese tipo de estilo de juego si a ti te encanta digamos jugar o incluso mazo de cerebro también mazo de cerebro 3 con Valkyria ¿no? si tienes a Valkyria de repente vas podría ser un buen aliado también ahí y podría fortalecer un poquito más el masito de cerebro haciendo que todos tengan el poder uniforme 3 y eso la verdad sería bastante genial pero nuevamente recordando que va a haber un dropeo de series y probablemente Bass termine costando también eh, 1000 de tokens en serie 3 pero bien ahora acá nos vamos a la serie 3, acá todas van a costar mil de tokens, ya no hay forma de que puedan bajar de precio a eso, siempre van a costar mil así que aquí de repente también te podría rentar ojo, tanto la serie 5 como la serie 4 está más enfocada en los jugadores que están sobre 2500 de colección hacia arriba, generalmente porque ya tienen la mayoría de cartas y ya pueden darse el gusto de repente de poder comprarse algunas cartas que están más arriba, pero ahora el tema de la serie 3 está también más enfocada en la gente que está comenzando el juego, que está en, de nivel 1000 de colección hacia arriba y que está tratando de buscar algunas cartas buenas para hacer hacerse mazos, miren lo genial que tiene Marvel Snap es que hay muchos mazos competitivos ahorita con los cuales ustedes puedan subir de rango y acá como pueden ver ustedes en la serie 3 hay muchas cartas que son opciones para poder hacer diferentes tipos de mazos según tu estilo de juego, por esta razón todas las cartas que ustedes están viendo aquí no son cartas para armar un solo mazo sino en todas estas cartas de acá creo que hay como 4 o 5 mazos diferentes que se pueden hacer, entonces es muy importante que ustedes puedan identificar cuál es el mazo que más identifica o que más se adapta a su estilo de juego, hay gente por ejemplo que le gusta jugar solo cartas pequeñas, le gusta jugar más agresivo, ¿no? ocupar más rápido las ubicaciones, hay gente que le gusta jugar fuerte en los últimos turnos generalmente, entonces para todo o hay gente también que le gusta controlar partidas, no le gusta estar eh, lanzándole pues un goblin al otro lado o le gusta estar bloqueando ubicaciones con el profesor X, no o con Spider-Man. hay gente que le gusta eso, entonces como son tan estilos de juego tan diferentes, por esas razones que Ustedes las cartas que van a ver acá también son Bastante distintas y no todas Digamos que van a caber en todos los mazos Entonces se pueden hacer mazos diferentes con todas estas Cartas, pero bien, vamos con la primera Carta que considero que es la reina De las fichas de tokens ahorita Esta carta, si tú pagas mil de tokens está Bien pagado, Aero Esta carta de acá es una carta muy potente Por cierto, creo que Aero ahorita acá está con 6 De poder, no la han actualizado en la imagen Del, del taller este, de esta página De acá, ignoren eso Igual estamos hablando de la carta ahorita tiene 7 de poder, eso lo sabemos bien. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con Aero acá? Aero es una carta que se adapta en muchos, pero muchos mazos. Son pocos los mazos realmente que no usan Aero. Aero puede ir en muchos mazos que generalmente estén jugando cartas grandecitas. Incluso mazos como el de Shuri que les estaba hablando, también se juega Aero bastante. Incluso la potencia Shuri Aero sale con 14 poderes. Una barbaridad, la verdad. Y encima arrastra todas las cartas allá. Que hasta puedes llegar a ganar esa ubicación con Aero por esa cantidad de poder que le está dando Shuri. Pero bien, entonces, Aero es un. Una carta que tiene un efecto muy bueno. Yo incluso le dije que estaba rotísima a en su momento. Les dije, le hice un video, le dediqué un video a que estaba roto y que tenían que hacer algo con su habilidad. Pero bueno, no han hecho nada con su habilidad. Solamente le han reducido uno de poder. Aún así, sigue siendo una carta muy determinante para ganar partidas. Es una carta en la que si tú tienes la prioridad, es bien difícil que tú puedas perder la partida. Si tienes la prioridad en que va a va a develar primero, es bien difícil que pueda perder, que puedas perder la partida. Así es que tienes ya las dos otras dos ubicaciones que ya están ganadas. Entonces. Entonces Aero es una carta sumamente buena ahorita, es una carta de las mejores que existen en el juego, que cuesta 1000 de tokens y que está el acceso, si es que no lo tienes Aero, es una carta que te podría ayudar, si, está, si en caso estás jugando ese tipo de mazos en donde va a ir Aero ¿no? que son generalmente mazos como te digo que se juegan cartas un poquito grandes, pues ahí Aero va, encaja bastante bien y si tienes los mil de toques para comprar te recomendaría que lo hagas porque eso va a elevar bastante tus chances de poder ganar las partidas ahora vamos con esta carta que es multiusos así como Aero, Brute es una carta también que está yendo actualmente muchos mazos meta en este caso estamos hablando del cual? de este mazo con Silver Surfer y Mr. nega ¿no? que es un mazo igual que sigue de todas maneras teniendo cierta potencia, ha perdido potencia desde que le han nerfeado a Silver Surfer, tanto sus stats como el, el, lo que da también en su habilidad, pero aún así sigue siendo bueno, he visto todavía que mazo de Silver Surfer están ganando con Mr. Negative ¿no? y con Brute ahí que generalmente también lo juegan ahora, el otro mazo donde Brute es bastante fuerte es en el de Patriot, ahí Patriot también, eh, los Brut pues, se bostean bastante cuando Patriot les da el bosteo ¿no? y luego Mística le da más bosteos, en este caso los Brutlings ¿no? que por esa razón hace que este masito sea, este, esta carta sea bastante útil, incluso en Cerebro 2 que no es tan competitivo ese mazo pero para la gente que le gusta jugar Cerebro también Brut ahí es bastante útil, o sea en esos tres arquetipos más o menos que les estoy diciendo, Brut va bastante bien y si digamos que tienes alguno de esos tres arquetipos y quieres jugar ese data dentro de tu estilo de juego pues sin problema puedes gastar mil fichas por Brut luego aquí tenemos a Debri. esta es una carta bastante buena y hablando Justamente de la gente que tiene Galactus, esta es una forma de conterrear ese tipo de mazos. Porque, ¿qué pasa? Te lanzan Waves por ejemplo, en turno 3, ¿no? Y llega el turno 4 donde el oponente va a lanzar Galactus en una ubicación que esté libre, y simplemente lanzas Debris, y Debris también puede ponerle, justamente le pone una roca donde va a lanzarse Galactus y el efecto no se va a activar de Galactus, y muchas veces los oponentes se terminan retirando por eso. También lo puedes conterrear con Aero. Ojo que también Aero es un buen counter de Galactus, igual manera, si es que te lanzaron Wave, este, ¿no? El, el turno anterior. Pero Debri es una carta que no solamente hace eso contra Galactus, sino también sirve muy bien en mazos, por ejemplo, de Patriot. En Patriot es excelente Debri, no solamente por el hecho de que te pueda eh, dar esas roquitas que te van a dar, que puedes bostearlas con Patriot, sino también por el hecho de que pueda poner rocas en el lado del oponente y pueda hacerlo jugar incómodo o incluso le pueda llenar la ubicación, no permitiéndole que pueda poner alguna otra carta fuerte ahí y así te hace ganar la partida. Y además Debri va a ser muy buena en los mazos de Asmat. Porque ¿qué pasa? Debri también al ponerle una piedra al enemigo hace que esa piedra también se pueda estar pues eh, decreciendo su poder cuando comiences a jugar a SMAD con los triguereos de Won, de Odin y tal. Entonces por esa razón es que Debri, como, como les acabo de decir, tiene varios usos y si digamos que ya tienes alguno de esos mazos y te falta ella, oye, sin problema se puede gastar mil de tokens en Debri. Luego viene la siguiente carta que es una carta que arma todo un arquetipo. En este caso estamos hablando de Drácula, ¿no? Drácula generalmente va con el apocalipsis. Últimamente está que se juega bastante con Modox Se ha vuelto más popular Drácula es una carta muy sólida Muy difícil de poder conteriarla o, o de poder aniquilar o eliminar la carta Generalmente una forma de conteriar a Drácula Pues es con máximos Por ejemplo poniéndole más cartitas ahí a, Sacándole, robándole cartas al oponente Para que Drácula de repente robe No In Infinite Out, no Apocalipsis Sino de repente alguna otra carta Y adquiere ese poder Pero Drácula al fin y al cabo es una carta muy poderosa Es una carta de coste 4 ¿no? Se puede jugar más o menos a medio, a medio turno más o menos ¿no? a media partida se puede jugar este Drácula y tiene efectos muy poderosos sobre todo porque los mazos que llevan con Drácula generalmente son mazos que pueden controlar digamos la cantidad de cartas con las que se van a quedar para que Drácula finalmente pueda descartar la carta que desea este masito que les estoy mostrando acá es un masito bastante básico con Drácula. Como les digo en mi canal de Twitter, en Facebook, en la pestaña comunidad de YouTube, en Discord estoy publicando estos mazos. Ahorita hay mazos que les estoy enseñando por adelantado que esos los voy a ir publicando más adelante aquí en el video ya los pueden ir viendo. Y este mazo acá de Drácula es un mazo bastante... Se podría decir este masito es algo elaborado. Eh, no es que todas las cartas que tengan acá sean imposibles de obtener. La verdad creo que todas las cartas que tiene aquí Drácula hasta ahorita son de serie 3. Creo que no veo ninguna carta ahorita de serie 4 acá. ¿Ya? Pero sí, hay cartas por ejemplo que la gente Adolece que no tiene Wasp, yo por ejemplo Tampoco tengo Wasp, pero hay unos Reemplazos que he dejado abajo que puede ser Wasp por Yellow Jacket porque tienen el mismo coste Ahí, ¿no? O puedes tener también a Si en caso no tienes a Doctor Doom a, O pues aquí más si sí, Doctor Doom Si no lo tienes, puedes poner a Vision O a Capitana Marvel, ¿no? Si no tienes a Magneto puedes reemplazarlo de repente Por un Hulk, hay formas digamos De arreglárselas, pero hay cartas Que si sí no pueden ser reemplazadas como por ejemplo Ghost Rider, porque si no tienes a Ghost Rider Lady Sif no tiene sentido no eh, o Lockjaw también que es una carta muy importante por ahí para que te pueda traer pues del mazo algunas cartas grandes no si es que por ahí no te está yendo bien con los robos de cartas con Drácula todas esas, todas esas situaciones se pueden cubrir gracias a esas cartas y de verdad sé que este mazo sea muy bueno, entonces muchachos si les gusta Drácula, les gusta el estilo de juego de este tipo de descarte, pues sin problemas también se pueden gastar mil de tokens en Drácula ahora, la siguiente carta de la que vamos a hablar es Lockjaw, es una carta muy versátil, muy buena que te da pues esta, a veces te da ese, esos milagros no Dentro de los mazos Miracle Muchas veces el Lockjaw puede hacer posible Que tú puedas ganar una partida cuando la tenías Totalmente perdida, si es que No te hubiese dado buenas cartas O, o en este caso, gracias a las cartas Que llegó a sacar del mazo, te llega a, a dar La victoria en la partida, es una carta Muy buena la verdad, Lockjaw es una carta Que vale sus mil de token, sí o sí Es una carta que se usa también en varios mazos Estamos hablando de Drácula, estamos hablando del mazo De Thanos, o estamos hablando del mazo También donde se usa Jane Foster ¿No? Que se usa WASP, se usa este... El, eh, o este ¿Cómo se llama? Este TOR con el Mjolnir, por ejemplo todo eso sirve bastante para ciclar, no esas cartas de coste cero sirven para ciclar mucho con Lockjaw y te pueden sacar cartas más pesadas, los cuales puede hacer que te asegures la victoria en esa, en esa ubicación, y lo genial de Lockjaw es que es, no hay forma de contrariarlo así nomás por el tema de su efecto, no puedes silenciarlo, no por ahí le puedes poner de repente con Debris, no le puedes poner una roquita y le ocupas un espacio, eso sí le puede doler al oponente pero las formas de contrariar son muy escasas hacia Lockjaw, por esa razón es que es una carta muy buena, es una carta que sí o sí Va a encajar en diferentes mazos Incluso en Mr. Negative también va a Lockjaw, no Puedes tirar a Lockjaw, luego tiras a Mr. Negative Y ese menos uno por ahí Ese negativo lo, lo absorbes y cambias de paso una carta por ahí mejor que pueda salir Ya con el efecto negativo Es una carta buena, totalmente recomendada 100%, 1000 de tokens, bien gastados ahí Y ahora pasamos a Mr. Negative Que es un arquetipo que antes estaba muy pero muy fuerte Pero desde los nerfeos como les comentaba De Silver Surfer sobre todo Se ha bajado un poquito de poder Pero aún así sigue siendo una muy, es un muy buen arquetipo si hay gente que le gusta ese estilo de juego De jugar cartas negativas En realidad es bastante divertido Yo se los recomiendo Porque yo también he jugado un montón de Mr. Negative en su momento He jugado un montón de Silver Surfer Y de Mr. Negative bastante en realidad Incluso hice modificaciones A ese mazo hasta llegarlo a tunearlo bien bien bien Pero fue un momento muy bonito también En el cual compartí con Mr. Negative Ahí muy buenos juegos Y tengo muy buenos Reels y Shorts Ahí donde hago muchas jugadas Sobre justamente la magia que puede hacer Mr. Negative Si en caso por ahí lo quieren jugar jugar, sí, sin problemas pueden gastar mil de tokens en esta cartita, luego viene una de las cartas más valiosas que también tiene este juego, ¿por qué? porque esta carta puede copiar los efectos continuos y esto qué quiere decir que hay muchos mazos que tienen buenas cartas de efectos continuos donde puede encajar totalmente Mystic, Mystic es una carta que es un 3-0 tú dices, pero tío esta carta que es lo que hace, no tiene mucho poder, pero la verdad hay muchas cartas y muchos mazos, incluso desde estando, no recién comenzando el pool 3, por ahí si tienes a Mystic ya puedes comenzar a copiar al Dino, por ejemplo puedes copiar el efecto de un Dino ¿no? y tener un poder también muy gigante o para los usuarios que están utilizando por ejemplo este Darkhawk también Mystic es una carta muy buena para copiar un efecto de Darkhawk ahí, a veces por ahí están utilizando Munger para poder duplicar a Mystic y de repente con dos Mystic terminas digamos copiando a un Darkhawk o a un Dino o de repente he visto también algunos combos que hacían con Ronan también lo otro para lo que sirve Mystic no solamente es para copiar poder grande sino también para poder copiar efectos como el de Patriot o también como el de Cerebro o como el de Onslaught o como el de Blue Marvel o como el de Cazar. o sea tiene... Eh, Mystic tiene un montón de usos acá Es tan versátil Misty Puede ir en tantos mazos que utilizan efectos continuos Que la verdad los mil de tokens En esta carta Me parece esta carta debería costar más Incluso por el, por el efecto que tiene Y por la flexibilidad que tiene O la adaptabilidad que tienen diferentes mazos Que los hacen mucho más potentes Miren, Patriot no podría existir Si no tuviese Mystic acá lo mismo pasa con Cerebro o con otros mazos de repente que también necesitan el complemento de Mystic. Es una muy buena carta, son mil de toques muchachos, bien gastados. Y ahora la siguiente carta es Patriot, es una carta también que forma un arquetipo en sí y que tiene dos versiones. Hay una versión que es con Ultron y hay otra versión también que es con el Doctor Doom y Onslaught. Ahora he visto a jugadores competitivos jugando más la versión de Ultron y, les, y he visto que les está yendo muy bien que están en rangos ya sobre 100, 150 200 y están y ranquea, ranquea con Ultron y les está yendo estupendo así que de las dos versiones creo que Ultron vendría a ser la más fuertecita ¿no? O la, o la más optimizada o la más eficaz de repente pero claro está, no tienes que robar Ultron pero si no me parece que también hay muchas cartas bajitas ¿no? que pueden estar jugando si en caso no te toca Ultron, o sea siempre tiene, sus, eh, tiene su, su plan también ese mazo, no es un mazo que totalmente dependa de Ultron, pero de todas maneras para que lo tengan en cuenta, si por ahí ya tienen las demás cartas, ya la tienen a Mystic por ejemplo no ya tienen a Ultron, o tienen a Doctor Doom y a Ons no, Onslaw, no, seguramente todo el mundo lo tiene pero si tienen también a Doctor Doom de repente pueden considerar comprar Petro porque también es, una, es un mazo muy divertido acá sí es muy necesaria Wasp también y lo bueno es que en este pase de temporada Wasp la estamos recibiendo creo que en nivel 35 del pase, si no tienes la carta, igual la variante la puedes jugar como si fuese una carta y sería excelente eso, ahora tenemos a Psylocke a ver, Psylocke es una carta también que es bastante versátil y sin ella es muy difícil que se puedan jugar algunos mazos, en específico por ejemplo Mr. Negative, Psylocke es muy importante para que Mr. Negative lo puedas lanzar en turno 3 y así Mr. Negative ya puedas ir comenzando a robar cartas negativas del turno 4 lo cual haría mucho más poderoso el efecto de Mr. Negative Una, un posible reemplazo de, de Psylocke podría ser también eh, Magic pero digamos que es un poco más débil creo yo, me parece que más eficiente va a ser Psylocke siempre porque es en un turno digamos donde muy raro que te puedan poner algo que te pueda bloquear a Psylocke ¿verdad? entonces por eso es que se juega más libre y es más flexible, ahora con Galactus también se está jugando Psylocke bastante también, miren de, seguramente me podrán decir y por qué Electro no tío, Electro es mejor, claro el problema de Electro es que igual te está eh, es un coste más, es un coste 3 Electro y además te va te puede limitar un poco a estar jugando cartas después verdad, vas a poder jugar una sola carta, lo bueno de silo es que incluso la puedes tirar en puedes estar jugando otras cosas, tirarla en turno 4 no, y para el turno 5 tienes 6 de energía, igual vas a lanzar a Galactus que es lo único que necesitas hacer nada más pero sí, que Electro es válido, sí lo es pero me gusta mucho más, al menos en temas Personal, por la, la Misma eficacia que tienen diferentes Mazos, es, es Psylocke Psylocke se desempeña en mister Negative y en Galactus En Galactus, perdón Y Electro no tiene tanto desempeño Últimamente, antes se jugaba más en Mazos vix pero he visto que ha perdido mucha fuerza Electro y generalmente está enfocado más en Galactus Ahora, eh, la siguiente carta es Cera, que es una carta buena también, la cual eh, creo que se hace mucho más fuerte las, las, los mazos de costes bajos por ahí. He visto pues ser eh, mucho el Silver surfer no que eso es lo... o el, incluso el mismo Mr. Negative también donde puede ir Cera. En todos los mazos donde puedan ir cartitas medias bajas, digamos que Cera cumple una función muy muy buena. Incluso he visto algunos mazos de eh, control también que juegan con Cera, que son versiones nuevas también que están subiendo de rangos muy rápido. Y pues digamos que esta carta es una carta muy... Muy recomendada. Y hablando de mazos. Acá le voy a enseñar un masito de cera. Por ejemplo. Que acá tiene varias cartitas interesantes. Que es un mazo. Donde tienes un híbrido con destrucción. ¿Verdad? Y acá tiene también a Bishop con misterio. Para que se buffe bastante bicho por las cartas pequeñitas más que todo que tiene, ya entonces es muy bueno, tiene control por Encantres y por Shang-Chi también que lo hace interesante, acompañado del Sabu ahora que está nerfeado, que igual está funcionando bien, este tipo de mazos también ha llevado a gente a rankear también, a, a llegar a rango Infinity no y poder subir más todavía acá tienen algunas cartas de reemplazo si en caso ustedes quieren evadir al Shang-Chi digamos, eh, al otro Shang-Chi enemigo pues tienen cartas como Drax o Wild Queen, que no van a llegar, ¿no? que se se pueden reemplazar por Rescue y no vas a estar arriesgándote de que te lancen un shang y te maten esa carta, como en el caso de Rescue. Pero como ustedes pueden ver acá, Cera la lanzas en turno 5 y puedes lanzar muchas cartitas ahí que pueden ayudar incluso a poder... Hacer que Bishop se haga mucho más fuerte Luego pasamos a The Hood The Hood también aunque parezca una carta muy pequeñita Es una carta muy importante que va en varios mazos Pueden ir en el mazo de Asmat por ejemplo Puede ir también en el mazo de Destrucción Puede ir en el mazo que les acabo de enseñar Puede ir en el mazo de She-Hole también Que es, una, es un mazo increíble Es un mazo muy bonito también de She-Hole Con Magi y con Infino también que va The Hood ahí eh, es una carta muy versátil, es una carta eh, que te da muchas posibilidades por el demonio, sobre todo que es un 1-6 muy poderoso, y porque también puedes hacer ciertas sinergias con The Hood ya les voy a comentar un poquito más adelante con, la siguiente con las siguientes cartas que voy a decir con cuáles tiene buena sinergia, pero es una carta que si a ustedes les gusta el ese tipo de mazos que les acabo de mencionar y tienen, las y tienen ahí los tokens para comprarlo, pueden comprar sin problemas a The Hood, luego vamos con Wave, que es una carta que se está utilizando últimamente bastante con Galactus y en mazos de Destrucción. Wave es una carta no solamente Que se adapta muy bien a ese tipo De, de estilos de juego, sino que también Puede contrariar a cartas Como a, a mazos o arquetipos Por ejemplo, que juegan cartas pequeñas ¿no? En este caso, puedes contrariar un Mr. Negative Puedes contrariar un Petro, puedes contrariar un Cerebro ¿no? Porque los hace jugar incómodos Los hace jugar solamente una sola carta en el siguiente turno Generalmente Wave eh, En el mazo de destrucción Se usa en turno 5, entonces en turno 6 Solamente le dejas al oponente para que juegue una carta Y eso es demasiado incómodo para aquellos que van a jugar dos o tres cartas al menos y cuando se juega en Galactus también con turno 3, ¿no? lanzas a Wave en turno 3 tienes a Galactus en la mano y de, de una manera casi garantizada pues a menos de que tenga algún counter muy específico el oponente, lanzas Galactus y listo ya tienes ya, si tienes más cartas buenas en la mano sabes que esa partida la puedes ganar y si se retira el oponente sabes que tienes ahí cubitos, no snapeas antes de tirar Wave en todo caso sabiendo que tienes a Galactus para lanzarlo, entonces esta carta de Wave es una carta que conterea es más, dentro del, de mi top 5 de cartas de coste 3 creo que wave es el primer lugar me parece es es una locura esta carta esa carta es muy buena muchachos es una carta que te da muchas posibilidades en mazo de destrucción puedes jugar si lanzaste en turno 5 wave puedes lanzar a muerte puedes lanzar a she-hole y puedes lanzar otra carta más de coste 4 por ahí que tengas no sé una o sea una carta digamos que va a costar 4 en este caso puedes lanzar un aero she-hole y muerte incluso por coste 0 es increíble lo que puede hacer wave luego acá viene viper esta carta también he visto que tiene varias aplicaciones sobre todo lo incómodo que puedes hacer jugar al oponente mandándole una carta inútil a su ubicación ¿no? incluso llenando la ubicación del oponente y no dejando que juegue más cartas por esa razón es que Viper está muy conectada con The Hood también pero Viper no solamente puede servir con The Hood sino te puede servir en mazos de Asmat también donde puede mandarte de repente una eh, ¿cómo se dice? puede mandarte también una roquita por ejemplo ¿no? te puede mandar una roquita hacia el oponente entonces te comienza a hacer jugar incómodo del otro lado ¿no? porque te comienza a llenar las cartas y ahí lo oponente tiene que pensar bien cuál es la carta que tiene que lanzar ahí para hacerlo más eficientemente posible en poder y poder ganarte su ubicación eh, Viper es una gran carta es una carta muy estratégica si en caso tienes las demás cartas para jugar con Viper pues digamos que te podría decir que sin problema la podrías jugar pero siempre o la podrías comprar por tokens, no es una carta hiper necesaria pero sí es una carta que estratégicamente es bastante buena y bastante efectiva luego tenemos a Luke Cage que antes estaba en serie 4 bajó a serie 3 ahora ya es más posible tenerlo Es una carta también muy buena Fue muy deseada también en su momento con, los ma con el mazo de Asmat Tiene un, un objetivo muy específico Luke Cage O bien lo puedes poner en mazo de cerebro 2 Que es muy raro, no lo he visto mucho en mazo de cerebro 2 Pero puede usarse Y también en mazos de Asmat Para que pues no le bajen el poder No le altere el poder este a las cartas no. Tus cartas se mantienen con el poder ahí No les puedes reducir el poder y ese efecto de Luke ya hace que sea muy poderoso, muy eficiente al momento de hacer algún combo. Al hacer alguna estrategia y sobre todo con Asmat. Es muy necesaria esta carta si es que quieres ganar la partida con el combo final. Ahora por último tenemos a una gran carta. Yo siempre quise tener esta carta y menos mal que me salió justamente cuando había dropeado a serie 3. Me salió ya como serie 3 esta cartita. Se llama She-Hulk. Esta carta es una carta muy buena. También se usa en varios mazos. Pueden verlos en mazo de destrucción. En los mazos de She-Hulk con Infinite. Es una barbaridad esta carta. Les voy a mostrar acá un ejemplo Este es un mazo que yo estoy utilizando Este mazo me llevó la temporada anterior El último día me, me hizo subir 15 rangos Incluso cuando todavía no habían nerfeado a Sabu ni a Silver Surfer gracias a esta carta y a otras cartas también que están pero sobre todo gracias a She-Hole puede ganar muchas partidas porque es una locura lo que se puede hacer acá y acá hay varias cartas incluso que están involucradas como The Hood, Viper por ejemplo que les estaba diciendo que son muy buenas cartas, Viper no solamente sirve con The Hood sino también le puedes mandar por ejemplo le puedes mandar un Quinjet o un Armor o un Scarlet Witch o una Magic incluso al oponente si ves que solamente le falta un espacio para llenar su ubicación le mandas una de esas cartas que tiene un coste de poder o que tiene un poder muy bajito y con eso le puedes Llenar y en el siguiente turno le tiras una shihole encima en esa ubicación y le puedes ganar por eso te digo que Viper es muy importante eh, estratégicamente hablando Ahora, acá tenemos eh, este mazo de acá que les digo que tiene She-Hulk, pero acá necesitas a Magic sí o sí para que She-Hulk pueda funcionar bien junto con Infinout y Munger también para que pueda duplicar a She-Hulk. Hay momentos donde Infinite y Magic no te van a salir y solamente tienes hasta el turno 6 para jugar, entonces juegas a Moonger en turno 4, duplicas a la She-Hulk y en turno 6 lanzas a dos She-Hulks por ahí, que y incluso hasta con Diablitos, no puedes tener un Sanspo también en el campo de batalla, con, con un demonio por ahí que incluso hasta lo podías haber duplicado con Moonger y puedes haber lanzado no doble she doble diablito de repente por ahí lanzas una titania también al final y te puede hacer acumular mucho poder para poder ganar también la partida y lo genial es que es un poder que lo puedes distribuir en, eh, a como tú quieras en las ubicaciones para que puedas tratar de obtener la mejor eficiencia posible este mazo para, para mí ahorita es uno de los mejores que no depende de cartas de pase de temporada como sabu silver surfer y tal no depende de nada de eso es la verdad es, una, es un mazo bastante bueno para para free to play por ejemplo está excelente sobre todo porque son cartas de serie 3 aquellos que están en nivel 2500 3000 de colección ya deberían de tener prácticamente la mayoría de estas cartas o ya casi todas y eh, los que estén entre En nivel 1000, 1500 de colección De repente, entre nivel 1000, 2500 De colección, podrían tratar De buscar, si es que ven que tienen ya la mayoría de cartas Podrían tratar de buscar, hay algunos Reemplazos ahí que se pueden hacer en este En ese tipo de mazos, ¿no? Estaba Hablándole que incluso hasta Titania la puedes cambiar por Rocker Raccoon, ¿no? Alizar lo puedes También este, eh, digamos Que también lo puedes reemplazar por Titania Viper, eh, podrías reemplazarla De repente por Black Widow, ¿no? Hay, hay Formas de poder hacer que este mazo Camine pero siempre siempre va a necesitar She-Hole y Magic acá la necesitas de cajón de todas maneras para que este mazo pueda funcionar bien pero como les decía acá She-Hole para mí es una de las cartas más pero más pero más interesantes que tiene este juego tiene una gran versatilidad y tiene una gran potencia. Pero bien muchachos, espero que les haya gustado y les haya parecido útil esta explicación. He tratado de ahondar bastante en los detalles de cada carta y, el, y tratar de exponer y argumentar el por qué estarían buenas por comprar y gastar mil de tokens en cada una de estas cartas. Ya saben, ahí los espero también en los directos. ¡Nos vemos allí! ¡Un abrazo para ti!